Ya toda la gente ya no siembra el maíz porque ya han abarcado para, para la palma, para el banano, para lo que nosotros no lo comemos diario. Entonces, ¿y qué? Ahorita ya no se ve igual. Ya no se ve igual todas las frutas, por tanta. Como le dijera, yo ya no muchos se logran todo eso. Por el veneno, digo yo, nos. Yo digo que es por eso, porque ya la hierba ya no se cosecha igual. Pero ahorita todo tiene químico. Cualquier cosita le hace mal al niño, pues hay que llevarlo al puesto de salud, si no, más al hospital si es tan complicado. Yo crié mis, mis cuatro hijos, yo con nadie, me paré en un hospital, bendito mi Dios, pero era todo sano. Pero ahora lo veo yo con mi nuera. Y acaba poquito que al, al dispensario, que el nene vómito, que el nene tiene esto, que el nene no le echo la culpa, va, porque yo digo ya son los tiempos que ya nos, ya todo es contaminación. Pero es que ahora hasta a los niños les cuesta desarrollarse sanamente. En el tiempo de nosotros, los niños crecían sanamente. El avión que pasa fumigando mucho, como fumiga tanto, pues tanto químico. Muchos sí. no, enfermaban también porque comían pescado. Ahora siempre hay enfermedades. Que, porque no, porque el pescado tiene mucho alimento, bacalao. Casi ya no. Los niños siempre se enferman. Eh, dicen que vivimos en un país donde hay mucha comida, pero ahorita se está escaseando y hay niños con desnutrición por lo mismo, que ya no hay de todo para, para comer.